Ya ha pasado un tiempo desde que Johnny Depp dejará de actuar en grandes proyectos cinematográficos todos recordamos con anhelo aquellas grandes y divertidas actuaciones tales como Piratas del Caribe una de sus mejores y grandes actuaciones que quedarán para el recuerdo de sus seguidores y fan el actor en la actualidad ha interpretado algunos papeles, pero ya quedaron atrás sus antiguos logros debido a que cuando un famoso entra en el mundo de las opiniones negativas no es nada fácil remontar aunque el actor tiene otras pasiones que le generan ingresos se ha aventurado en el mundo del arte como pintor y ha llegado incluso a ganar millones de euros por vender sus obras la gran aceptación que han tenido han hecho que Depp esté realmente emocionado tal y como confesó el propio actor esta nueva faceta como pintor deja claro una vez más que johnny depp es todo un artista polivalente además de demostrar en todos estos años que es una gran estrella de Hollywood y también ha hecho música con su propia banda con la que ha realizado varias giras también ha sido nominado en tres ocasiones al Oscar y recibió un globo de oro a pesar de todos sus altibajos espero que Johnny Depp se recupere de los malos momentos que ha tenido que pasar y tenga una vida plena y feliz y pueda actuar en nuevas películas para poder disfrutar de su carisma y divertirnos con su actuación. Estate atento a nuevas noticias para compartir nuestras opiniones y ideas de los actores y celebridades lugares para visitar y mucho más espero que haya sido de tu agrado imagen entretenme.